Otro trago más, ya no recuerdo tu cara Muy apenas me conozco a mí Me puse a analizar si en verdad tú me amabas O si todo esto lo malentendí Y no sé si por ti estoy llorando Seguí estoy tomando Por dentro me estoy quemando Y no sé si podré sobrevivir Ya no te quiero aquí Con ayuda del alcohol me podré olvidar de ti Ya no trates de fugir Si ambos sabemos que no nuestro tenía un fin Ya no te quiero aquí una ayuda del alcohol me podré olvidar de ti de fingir Si ambos sabemos Que lo nuestro tenía un fin No pensé Que olvidarte fuera tan complicado Después de lo que me hiciste Y el daño que me has causado Sé que no soy un actor ni lo que Habías pensado pero di todo y eso me tiene calmado. Ayer me quedé pensando si me querías en verdad. Mientras me tomaba un trago, me puse a recordar en lo que hemos pasado y por qué no pudimos más. Se terminó la botella, mami, me puse tan mal. Vi tus fotos en mi celular. Enseguida abrí la herida y luego empecé a llorar. Pero tú estate tranquila, no te voy a molestar. Aunque sé que no te importa porque tienes a alguien más. Siento cosas que nunca había sentido Como la envidia al tipo que ahora está contigo Hace tiempo que no te dedicaba algo mío Qué ironía que te dedique algo del olvido y No sé Si algún día quieras volverme a ver No entiendo que sepas puesto merecer Nunca entenderé el daño Aunque siento que te extraño Pero juro que a la vez no sé porque ahora tú te encuentras con él Y si hay una razón, ¿cuál es? Por ti siento hasta rencor Ya no quiero oír tu voz Ya no te quiero aquí Con ayuda del alcohol me puedo olvidar de ti Ya no trates de fingir Si ambos sabemos que lo nuestro tenía un fin ya no, te ya no te quiero aquí Con ayuda del alcohol me puedo olvidar ya no trates de fingir Si bien ambos sabemos que lo nuestro tenía un fin